Uno de los temas que estuvimos mencionando en el repaso semanal tiene que ver con la coyuntura económica, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con las variables a las cuales nos empezamos a... Eh, acostumbrar a escuchar cotidianamente quizás, quizás eh, no con todas las herramientas como para poder analizarlas y que implica cada una, qué, qué implica por ejemplo que te suba una tasa el Banco Central es eh, bueno, es eh, malo, eh. bueno dijimos bueno vamos a llamar a personas que sepan un poco más que nosotros, por eso la tenemos en contacto a Luciana Bilbao que es contadora pública, que es analista económica y que además integra el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, tiene la generosidad además de atendernos. Luciana, muy buenos días, eh, gracias por eh, estar acá con nosotros en Radio Estación Sur. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, Luciana, como para arrancar, eh, tranqui, ¿no? La, la, la primera pregunta, eh, ¿qué, ¿qué impresiones por lo menos te parecen las más eh, significativas en el proyecto de presupuesto que se está mencionando por parte del oficialismo? Bueno, eh, también para decir que una semana bastante movida, ¿no? Sí, sí, eh, sí, por eso quería arrancar por ahí, y... pero hay y... varios temas. Sí, y tenemos varios puntos. En cuanto a la presentación del proyecto, bueno, decir que es un proyecto realista, me parece, sí. Eh, la inflación bueno para este año ya sabemos que se está proyectando en alrededor del 94 95% la inflación que prevé en el periodo 2023 bajaría al 60% a ver eh, tenemos que hacer un, un gran esfuerzo estabilizador sí en eh, lo que son los eh, el año que viene para bajarla pero es una inflación que se puede llegar sí una estimación real. Después, un crecimiento económico del 2%, sí, es un, un crecimiento económico menor al que venimos teniendo, pero recordemos que en el eh, 2020 tuvimos un crecimiento económico de 10 puntos, sí. este año estamos hablando de un crecimiento económico de 4 puntos, entonces, eh, a ver, venimos de un crecimiento económico de dos años consecutivos, sí, es de esperar, o la tendencia indicaría que el crecimiento baje un poco para lo que es el año que viene, por la tendencia que venimos teniendo. Claro. Sí. Eh, un dólar a 269 pesos, eso quizás es eh, lo más pretencioso, sí, eh, considerando en cuanto está el dólar hoy, no deberías tener eh, muchos saltos cambiarios. ¿Sí? Eh, después, eh, perdón, ¿lo más pretencioso en qué sentido? ¿De que parece poco, de que parece mucho, o de que eh, se entiende que se que sería deseable una mayor o menor cotización? No, digo, eh, la cotización es para proyectada o, o esperada está bien, pero si uno considera los valores que tenemos hoy en día, ¿sí? Eh, no tiene que haber digo, eh, algo en el medio de ese estabilizador que te haga mover el tipo de cambio eh, con cambios bruscos. ¿no? Estamos hablando que la economía se tiene que mantener bastante estabilizada durante todo el año para que lleguemos a eh, ese dólar. Eh, después, un déficit fiscal primario equivalente al 1,9 puntos porcentuales del PBI, ¿sí? Ese déficit tiene que ver también con que el año que viene todavía tenemos que cumplir metas con el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. y todo va a depender si finalmente este año terminamos eh, con este PBI del 2,5, ¿sí? ¿Cuánto es el déficit actual? Es decir, ¿cuánto en relación al déficit actual implica bajar eso? A ver, para el año, para lo que termine el año tenemos que cumplir con un déficit del 2,5, actualmente, no recuerdo el valor, pero estamos un poco por encima, sí. pero la tendencia está bajando. sí. Eh, hubo una reducción del déficit, ya ¿sí? desde la asunción de Batakis, que es una gran política fiscal, ¿sí? la, eh, el déficit viene bajando, y podríamos llegar para lo que es a fin de año a ese 2,5 puntos del PBI. Uh -huh. Entonces, ¿Y eso en general el... está sucediendo por, por más recaudación o por recortes, por ajuste, o por una mezcla de las dos cosas? Tenemos una mezcla de las dos cosas. El último, los últimos datos fiscales, el último informe que sacamos también desde Cepa, indica que la recaudación tributaria viene creciendo, sí, y también eh, viene bajando el gasto, sí. Se está acotando por las dos vías, digamos. Y también tené, eh, tenemos que tener en cuenta que para estos últimos meses del año vamos a tener lo que es la quita de subsidios uh -huh. y que eso también va a impactar en en la reducción del gasto para llegar a este eh, déficit fiscal. ¿sí? sí, pero a la, vez la Por otro lado, eh, algo que me parece muy importante, que esta, este año el proyecto de presupuesto vino acompañado con un mensaje o una separata fiscal, ¿sí? donde se propone eliminar ciertos beneficios a fiscales, jueces y a empresas. ¿sí? Eh, uh -huh. digo, hablo de beneficios fiscales, de beneficios impositivos con lo que sí si se sumara eso, ¿sí? viene eh, como una separata para que no condicione la aprobación del todo el presupuesto, ¿no? sino que se trataría como algo aparte, eh, se tratarán las comisiones de si será incluido o no, pero si se eliminarían esos beneficios fiscales eh, a jueces y a empresas, tendríamos un superávit para el próximo año, mm. ¿sí? del, del 0,5 punto porcentual. Entonces, estamos hablando de que eh, esos beneficios fiscales implican 2,4 puntos del PBI, ¿sí? porque pasaríamos de un déficit a un superávit. Desde sepa hace un tiempo habíamos analizado cuáles eran esos beneficios y ¿sí? cómo impactaban en eh, en el PBI y la verdad que cuando uno analiza, da que los mayores beneficios se los llevan eh, las grandes empresas, y ¿sí? o eh, las grandes remuneraciones, como son los beneficios fiscales a los jueces y ¿sí? a los magistrados. Mm. ¿Eso qué implica? Cuando yo digo beneficios fiscales, eh, beneficios fiscales es eh, conceptualmente el gasto tributario, es lo que deja de recaudar la FIP, ¿sí? como ingreso público, por eh, darle un beneficio fiscal al o la contribuyente. Eh, no sé si se entiende el concepto sí, sí. de por qué significaría mayores ingresos para el Estado Nacional. Son ahí dos cosas, se me ocurre, eh, diferentes, ¿no? Igual, porque, por ejemplo, un juez que no paga impuestos es algo que no tiene ninguna explicación y, y que es increíble que no haya una reacción social para que se termine de una sí, vez. Cual, en cual. el caso de las exenciones impositivas, pienso en Tierra del Fuego, por ejemplo, a veces o son. En Claro, reducción, exenciones que generan actividad de ingreso por otro lado, porque bueno, reducir condiciones para que se instalen las plantas, pero eso genera, no sé, en el caso de las que nos estás contando, si califican ahí o no. A ver, claro, hay que hacer un análisis de cuáles y cuáles no, Aquellas, aquellos beneficios fiscales que son para incentivar algún tipo de producción, sí están bien implementadas, pero ahora cuando uno analiza cuáles... ¿Cuántos beneficios tienen, por ejemplo, la tercera categoría, o lo que es la renta empresa, y cuántos beneficios fiscales tienen? La renta de cuarta categoría, que son las rentas de, sobre todo, del trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Proporcionalmente se llevan eh, más participación los beneficios que tienen eh, las rentas de la tercera categoría o de las rentas de empresas, que los que tienen las rentas de la cuarta categoría, ¿sí? Eh, está bien que eh, haya beneficios fiscales para, para incentivar la producción, pero hay otros como estos, los beneficios fiscales a los jueces, que no tienen razón de ser, que son específicos para beneficiar a un sector. Mm, claro. ¿sí? eh, y otro punto importante que propone que propone este proyecto de, de ley, sí, es el, un blanqueo eh, un blanqueo de divisas. Y ¿sí? que esto no se sabía, a ver, lo había propuesto la Cejera en su momento. Pero no se sabía, no se sabía, había no sabía hablado mucho si iba a estar o no iba a estar. En este sentido propone dos blanqueos. Por un lado, lo primero es la, la ampliación del blanqueo a la construcción, ¿sí? el blanqueo a la construcción que ya estaba vigente, que lo que agrega es que se va a poder comprar con esos fondos inmuebles usados, ¿sí? hasta un tope, uh -huh. pero se va a poder comprar estos que antes no se podía, sino que eran para construcciones con un grado de avance de hasta el 50% y por otro lado la creación del régimen de incentivo a la inversión en la producción argentina, ¿sí? donde eh, se van a poder declarar tenencia de monedas extranjeras ¿sí? eh, eh, en el país o en el exterior por parte de residentes del país, uh -huh. en, un, en un plazo de un año, porque va a ser un plazo de 360 días desde la entrada en vigencia de la ley, pero que van a ir a un fondo específico para cancelar importaciones del proceso productivo digo, ese es como el, como lo sustancial o como lo diferencial de este blanqueo, a diferencia de, de otros blanqueos, ¿no? Claro. Va a tener un fondo específico que va a ir va a ir destinado a financiar importaciones. Quienes van a ser los sujetos todos, sí, sujetos personas humanas, sus fines divisas, sujetos empresas, eh, empresas unipersonales, sociedad anónima, Srl, asociaciones. Ahora, eh, la alícuota va, va a pasar del 5% al 20%, es igual a cómo era el blanqueo a la construcción, sí, dependiendo en el momento del año que lo declares, hasta 90 días va a ser del 5%, entre los 90 y los 180 va a ser del 10%, y entre los 180 y los 360 va a ser del 20%. Ahora acá me parece algo importante para resaltar, recordemos que nosotros tenemos ¿sí? en el Congreso para tratar la ley del fondo para pagarle al fondo, claro, sí, que esta es una apreciación personal, sí, eh, una opinión personal, pero que me parece que eh, debemos seguir intentando salir con ese proyecto, ¿sí? con ese proyecto de ley del fondo para pagarle al fondo, porque recordemos que lo que propone ese proyecto es un fondo en dólares, ¿sí? entonces sería superador, pero a ver, eh, eh, está bien este blanqueo porque de no salir eso vos también tenés digamos bajo la manga este blanqueo como medida compensadora pero me parece importante no perder de la mira que también tenemos ese otro proyecto y que es un eh, muy buen proyecto en todo el fundamento de ese proyecto de ley eh, entonces eh, un poco eso de apreciación personal pero después sí que es un, una propuesta de la cejera, la cejera ya salió a eh, como rea, a reafirmar su, su contento con esta medida, sí, y uh -huh. por otro lado en la construcción era algo que también lo venía pidiendo la, la Cámara Inmobiliaria, así que también es un sector que viene apoyando esta medida. Claro. Creo que esos son los grandes puntos del proyecto de presupuesto de ley, después faltará analizar qué es lo que pasa hacia el interior, que ese es un análisis más arduo, que bueno, eh, como recién se presentó, Qué es lo que pasa al interior de cada ministerio, ¿sí? ver eh, a dónde se aumentó el presupuesto, a dónde se quitó y, y esas variaciones. ¿no? Claro, que tampoco es un detalle menor por las implicancias políticas que tiene cada uno, pero bueno, ya sería extendernos muchísimo. Luciana, eh, esta semana nos enteramos de una nueva suba de tasas en el marco de una estrategia para intentar seducir eh, a algunos ahorristas. ¿Qué, ¿Qué valoraciones podemos hacer sobre esta estrategia que, que se viene impulsando desde el Banco Central? Sí, a ver, la tasa de plazo fijo saltó al 75%. Uh -huh. eh, eso es lo que te implica es que es alrededor de eh, una tasa del 6,5% mensual. ¿sí? Está el 75%, sabemos que es anual. Está ahí muy cerquita la... de, de, de los números de inflación, mensual por lo ¿Cómo? menos. Está ahí cerquita de los números mensuales de inflación, digo. Claro, así es. Eh, muchos ahorristas estaban volcando a lo que son eh, los plazos fijo UBA. Sí, porque sabemos que está atado a la inflación. Ahora con este salto de tasa, sí, si la inflación se logra estabilizar, sería más rentable, por ejemplo, eh, un plazo fijo común, que un plazo fijo UBA. Uh -huh. ¿sí? eh, la UVA la, la es considerable, el porcentaje de inflación mensual. Ahora siempre tiene la contracara, así que es el financiamiento, que es el financiamiento que tienen que hacer las empresas, sí para el ahorrista es eh, una rentabilidad mayor y para el que tiene que salir a financiarse en el mercado es más caro. Sí, Entonces, siempre tiene eh, esa doble cara sí, cuando se aumenta eh, una tasa, pero, a ver, en el contexto en el que estamos, en el que necesitamos acumular reserva, necesitamos que los ahorristas no se vayan a la moneda extranjera, este aumento de tasa tiene sentido. Quizás en otro contexto, Sí, en donde yo te digo, no, las reservas del Banco Central están bien, y eh, para la economía en general no es tan bueno que se aumente la tasa tan significativamente, porque financiarse se vuelve caro y te puede frenar un poco el crecimiento económico, ¿no? Claro, es, claro. Que, que es un poco la contracara de este tipo de medidas. Claro, así es. Pero bueno, en el contexto en el que estamos, eh, creo que es acertado porque... Eh, Todas las políticas que se vienen direccionando están destinadas a acumular reservas en el Banco Central. ¿sí? El, el dólar soja, bueno, este aumento de la tasa, el viaje de eh, masa también a hablar con los organismos bilaterales para eh, para conseguir fondos. Y viene funcionando. En las últimas semanas se vienen comprando por parte del Banco Central mil eh, millones de dólares. ¿sí? Vienen aumentando, eh, a ver, no vienen aumentando como como quisiéramos, o en la proporción que deberíamos para llegar a cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional, pero eh, vienen aumentando. Vamos a ver cómo quedamos luego de recibir los fondos y ¿sí? que están negociando más. Eh, Luciana, la última, al menos por, tu, por mi parte, agradeciéndote de vuelta la gentileza de esta conversación, que tiene que ver con una dimensión económica, pero también política. La primera es, sí, teniendo en cuenta cómo... Estas variables de crecimiento acompañadas por inflación y por lugares donde se ajusta eh, llegan a, lo, a los bolsillos y de la gente. digo Si está previsto en algún renglón del presupuesto o si hay se visibiliza alguna política de, de inclusión o alguna mayor inyección de fondos a contener justamente todos estos amplios sectores de la población que están quedando afuera de ese crecimiento o que se los licúa la inflación, y la segunda que bueno, venimos de un año sin presupuesto ¿no? venimos de un año donde no se aprobó la propuesta del ejecutivo y eso obligó a la aprobación directa de las partidas por la jefatura de gabinete bueno, toda, toda esta situación eh, media compleja que, que ya conocemos, ¿ves la posibilidad de que vuelva a suceder lo mismo y qué consecuencias tendría en ese caso, o por el contrario parecería ser un presupuesto que a priori Va a ser acompañado, va a tener los votos necesarios para su aprobación, con modificaciones, con lo que sea, pero que, que vamos a tener presupuesto el año que viene. A ver, sí, el año que viene se prorrogó. Eh, eh, para este año no tendríamos de nuevo la misma herramienta de, de prórroga automática, por lo que neces se necesitaría que salga, sí, sino sí, sí salir un en este modo de parálisis. ¿sí? Eh, a ver. Es un presupuesto, como yo te decía, eh, realista. Sí, yo no creo que la oposición tenga los mismos argumentos que tuvo el año anterior, sí que muchos eran argumentos eh, caprichosos, pero también acusaban al presupuesto de poco realista. Bueno, acá tienen una inflación del 60%, sí, eh, estamos hablando y estamos eh, un superávit de un déficit fiscal del 1,9 puntos por, del, porcentuales del PBI, Digo, eh, ellos en, en sus argumentos lo que querían eran reducción del déficit fiscal, que el déficit fiscal no se siga financiando con emisión, querían eh, una inflación realista, bueno, este presupuesto lo contiene, digo, no, no sé con qué otros argumentos saldrán ahora, ¿sí? porque eh, recordemos que tenemos que cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, donde muchos de los argumentos son argumentos compartidos por la oposición, y este proyecto de presupuesto los prevé porque, como dije, tenemos que cumplirlo. ¿no? Entonces eh, yo creo que las condiciones, eh, por lo menos en el argumento, sí. después uh -huh. eh, sabemos que la política puede llegar a influir, puede haber algo de capricho en el medio de no querer aprobarlo, sí. pero como argumento económico, irían en concordancia hasta con sus propios argumentos, no tendrían demasiadas diferencias ¿sí? eh, a atacar con este proyecto de presupuesto. Y Lo lo primero que me decías, en realidad, ¿sí? en cuanto a cómo está la, la economía real de la gente, ¿sí? la economía de bolsillo, a ver, eh, como te decía, todavía no tuve el tiempo de analizar lo que es ministerio por ministerio, ¿sí? cómo está pensado, pero... Eh, sí decir que el gobierno, digamos, en lo pronto, eh, digo, hasta no esperar al año que viene, sino en lo pronto, va a tener que pensar en una medida de política pública para salir a resarcir, sobre todo a eh, esos trabajadores y trabajadoras que son los que vienen perdiendo en todo el 2022. Ah. ¿sí? Desde CEPA hicimos un análisis eh, donde analizamos las rentabilidades de las empresas, y ¿sí? agarramos los balances de las mayores empresas que cotizan en bolsa, algunas empresas del sector industrial, otras empresas del sector alimenticio, algunas empresas de prepaga, pero sobre todo me centro en las del sector alimenticio, sí, porque bueno, venimos de una inflación que dio para el sector de alimentos y bebidas un 7,1%, una ¿sí? inflación eh, un punto porcentual por encima del nivel general y que acumula en el año eh, un guatismo muy alto. Si analizás qué pasa, digo, con las empresas del sector alimenticio y con todas igual. Eh, ¿Qué pasa con esas empresas? Lo que hicimos es pasar eh, todos sus balances a dólares para que no tenga el impacto de la inflación y no nos digan, bueno, uh -huh. la facturación aumentó porque estamos hablando de una inflación que va a cerrar en el 95%, ¿no? Pasamos todo a dólares y lo que nos da, las dos conclusiones, las primeras dos conclusiones que nos da, ¿sí? En un análisis rápido, que en el 2022 venimos teniendo un boom de facturación, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. En el 2021 ya venimos teniendo crecimiento, pero en el 2022 salta considerablemente. Que vos fíjate que eh, en los primeros seis meses del 2022 ya se facturó el 80% de lo que se había, lo de lo que se facturó en todo el 2021. Uh -huh. Y todavía quedan a analizar seis meses de facturación, sí, porque los balances se presentan trimestralmente. Claro. Entonces estamos teniendo un boom de eh, facturación que a su vez se replica en lo que es el resultado operativo en la rentabilidad neta de las empresas, están teniendo mayor rentabilidad, ¿sí? no es que según de exportación se va en materia prima, ¿sí? No, eh, eh, aumentaron considerablemente las rentabilidades de la empresa y como contraposición a eso, disminuyó el costo laboral de las empresas. ¿Qué ¿sí? quiere decir? Ellos tienen mayor rentabilidad y el costo laboral cada vez pesa menos. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que... El costo laboral, la, los distinto. sueldos de la gente, estamos hablando. Así es. Eh, lo que te deja en evidencia esto es algo que ya veníamos hablando, sí, pero que es corroborado en los datos. Que Es una una economía a, distintos, a distintas velocidades, ¿sí? Por un lado, con un crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico se está transferiendo, sí, a un solo sector. Claro. Sí, bueno, a una variedad de sectores, pero que no son los trabajadores y las trabajadoras que son los que vienen corriendo detrás de la inflación. ¿Son y los cuatro o cinco los... vivos no, que hay... se nombraban en el Estadio Único hace un tiempo? ¿Cómo? Perdón. Son los cuatro o cinco vivos, si recordamos un discurso de la vicepresidenta en el Estadio Único hace dos años, creo. Ojo con que el crecimiento no se lo queden cuatro o cinco vivos. Sí, casi una te Una frase cuyo. que en su momento impactó. Sí, así es. Yo te estoy hablando de empresas totalmente oligopólicas, como son Arcor, Molinos Río de la Plata, eh, Albar. ¿sí? Eh, son empresas eh, oligopólicas y que eh, sabemos, digamos, el, el rol que vienen teniendo también en lo que es la inflación. sí. Las empresas alimenticias sabemos que salieron a especular y aumentar los precios con, considerablemente y que luego, cuando bajó, no sé, eh, uno de los argumentos era, bueno, aumentó el tipo de cambio paralelo, y luego cuando bajó los precios no retrocedieron, ¿sí? Entonces los datos dicen, bueno, sí, hay crecimiento económico, a su vez ellos hicieron una gran especulación ayudando a que la inflación hoy en día esté como esté, y eh, ellos lo vienen, eh, lo vienen percibiendo, sí lo, lo, lo vienen palpando, ellos son mayores ingresos, mientras que los trabajadores no. Entonces, eh, creemos que es necesaria una medida en lo pronto para eh, una, majo, una mejor redistribución de ese, de ese crecimiento económico, y ¿sí? que vemos que no está, está llegando a todos los sectores de la misma forma. Absolutamente. Un presupuesto realista y la necesidad de medidas para re redistribuir el crecimiento económico que está se lo está creando algunos sectores más concentrados de la economía argentina. Podríamos sintetizar el análisis que hizo Luciana Bilbao, contadora pública, analista económica, integrante del CEPA, el Centro de Economía Política, y por supuesto, siempre agradeciéndote por, por estos minutos para Radio Estación Sur, Luciana. Muchísimas gracias.